Capítulo 10 A los patrones De entre los muchos patrones de hoy en día pensamos ser un miembro que ha pasado una gran parte de su vida en el mundo de los grandes negocios. Ha contratado y despedido a cientos de hombres. Conoce al alcohólico desde el punto de vista del patrón. Sus opiniones actuales deben resultar excepcionalmente útiles a los hombres de negocios de todas partes. Pero dejemos que él le hable a usted. Una vez fui subgerente de la división de una corporación que daba empleo a 6.600 hombres. Un día, mi secretaria me avisó que el señor B insistía en hablar conmigo por teléfono. Le pedí que le dijera que no me interesaba hablar con él. Le había advertido varias veces que solamente tenía una oportunidad más y... poco tiempo después, me llamó por teléfono dos días consecutivos, tan borracho que casi no podía hablar. Le dije que habíamos terminado con él definitivamente. Regresó mi secretaria a decirme que no era el señor B, el que estaba al teléfono, sino un hermano de él y que tenía un recado para mí. Todavía esperaba que se tratara de otra súplica de clemencia, pero estas fueron las palabras que me llegaron por el audicular. Solamente quería decirle que mi hermano se tiró por la ventana de un hotel y que dejó una nota diciendo que usted fue el mejor patrón que tuvo y que no debía culpársele de nada. Otra vez, al abrir una carta que había sobre mi escritorio, cayó de ella un recorte de periódico. Era la noticia de la defunción del mejor vendedor que había tenido. Después de dos semanas de beber... Había disparado con el dedo del pie una escopeta... Cuyo cañón se había puesto en la boca... Seis semanas antes... Lo había despedido por beber... Una experiencia más... La voz de una mujer que llegaba débilmente por teléfono desde Virginia... Quería saber si todavía estaba en vigor... el seguro que su marido tenía en la compañía... Cuatro días antes... Se había colgado en su leñera... Me vi obligado a despedirlo por la bebida a pesar de que era eficiente y alerta, uno de los mejores organizadores que había conocido. Aquí tenemos tres casos, tres hombres excepcionales perdidos para este mundo porque yo no comprendía el alcoholismo como lo comprendo ahora. ¡Qué ironía! Yo mismo me volví alcohólico y si no hubiera sido por la intervención de una persona comprensiva, podría haber seguido los pasos de ellos. Mi caída le costó a la comunidad de negocios quién sabe cuántos miles de dólares, porque cuesta mucho dinero adiestrar a un individuo para un puesto de ejecutivo. Esta clase de pérdidas sigue sin disminuir. Creemos que la trama de los negocios está atravesada de lado a lado por una situación que podría mejorar mediante un buen entendimiento entre las partes interesadas. Casi todo patrón moderno siente una responsabilidad moral por el bienestar de sus empleados y trata de cumplir con estas responsabilidades. El que no lo haya hecho siempre con los alcohólicos es fácil de comprender. A él le ha parecido frecuentemente que el alcohólico es un tonto de primera magnitud. Debido a la capacidad especial del empleado o el defecto especial que siente por él, a veces el patrón conserva en su trabajo a un hombre como este mucho más tiempo de lo razonable. Algunos de los patrones han probado todos los remedios que se conocen. Solo en pocos casos ha habido falta de paciencia y de tolerancia. Y nosotros, que hemos abusado de los mejores patrones, no podemos culparlos por haber sido bruscos con nosotros. He aquí un ejemplo típico. Un funcionario de una de las más grandes instituciones bancarias de Norteamérica sabe que ya no bebo. Un día me habló de un ejecutivo del mismo banco, quien de acuerdo con su descripción era indudablemente alcohólico esto me pareció una oportunidad de ser servicial y estuve dos horas hablando del alcoholismo la enfermedad y describiendo los síntomas y los resultados lo mejor que pude su comentario fue muy interesante pero estoy seguro de que este hombre ha terminado con la bebida ha regresado después de un permiso de tres meses ha estado sometido a una cura se le ve muy bien y para rematarlo todo, la Junta Directiva le ha comunicado que esta es su última oportunidad. La única respuesta que pude darle fue que, si el individuo seguía la norma común, agarraría una borrachera mayor que las anteriores. Creía que esto era inevitable y me preguntaba si el banco no estaría cometiendo una injusticia con este individuo. ¿Por qué no ponerlo en contacto con algunos de los de nuestro grupo? Podría ser una oportunidad para él. Señalé que yo no había bebido nada en tres años Y esto tomando en cuenta que había tenido dificultades Que hubieran conducido a beber a la gran mayoría de las personas ¿Por qué no brindarle, cuando menos, la oportunidad de oír mi historia? ¡Ah no! dijo mi amigo O este hombre termina con el alcohol o se queda sin empleo Si tiene la fuerza de voluntad y el valor de usted Logrará su propósito me sentí desconcertado porque vi que había fracasado en ayudar a comprender a mi amigo el banquero. Sencillamente, él no podía creer que su colega ejecutivo sufriera una grave enfermedad. No quedaba más que esperar. Al poco tiempo, el individuo recayó y fue despedido. Después de su despido, nos pusimos en contacto con él. Sin mucho trabajo, aceptó los principios y procedimientos que nos había ayudado a nosotros está indudablemente en vía de recuperación. Para mí, este incidente ilustra la falta de comprensión acerca de lo que realmente aflige al alcohólico y la falta de conocimiento acerca del papel que los patrones pueden desempeñar provechosamente en la salvación de sus empleados enfermos. Si usted desea ayudar, estaría bien que hiciera caso omiso de su propia manera de beber o del hecho de que no bebe. Ya sea que usted beba mucho, moderadamente o no beba puede tener ideas muy arraigadas y tal vez prejuicios quienes beben moderadamente pueden sentirse más molestos por un alcohólico que el que no bebe bebiendo ocasionalmente y comprendiendo sus propias reacciones le es posible llegar a estar seguro de muchas cosas que en lo que se refiere al alcohólico no son siempre así como bebedor moderado puede usted tomar o dejar el licor siempre que usted quiere Controla su manera de beber Puede correr una parranda moderada una noche Levantarse a la mañana siguiente Sacudir la cabeza y marcharse a su trabajo Para usted, el alcohol no es un verdadero problema No puede ver por qué tiene que serlo para nadie A menos que se trate de un débil o de un estúpido Cuando se trata con un alcohólico Puede causarle una molestia natural El pensar que un hombre puede ser tan débil Estúpido e irresponsable Aun cuando usted comprenda mejor el mal Puede que este sentimiento aumente Una mirada al alcohólico que está en su organización A veces aclara muchas cosas No es, por regla general, talentoso Ágil de pensamiento, imaginativo y agradable Cuando está sobrio No trabaja duro Y tiene cierto don para hacer las cosas Si tuviera estas cualidades Y no bebiera ¿No valdría la pena conservarlo? ¿Debe tenérsele las mismas consideraciones que a los demás empleados enfermos? ¿Vale la pena salvarlo? Si su decisión es afirmativa, ya sea por motivos humanitarios o económicos, o de las dos clases, entonces las indicaciones siguientes pueden serles útiles. Puede usted desechar el sentimiento de que solamente está tratando con un hábito, con una terquedad o una voluntad débil. Si le es difícil deshacerse de estas creencias, valdría la pena releer los capítulos segundo y tercero en los que la enfermedad del alcoholismo se discute extensamente. Usted como hombre de negocios quiere conocer las necesidades antes de considerar el resultado. Si concede que su empleado está enfermo, puede perdonarle lo que ha hecho en el pasado, puede echar al olvido los actos absurdos de su pasado, ¿Puede considerar que ha sido víctima de una manera de pensar torcida causada directamente por la acción del alcohol en su cerebro? Recuerdo bien el susto que recibí cuando un inminente médico de Chicago me habló de casos en los que la presión del líquido espinal causaba de hecho una ruptura del cerebro. Con razón el alcohólico es tan extrañamente irracional. ¿Quién no lo sería con un cerebro tan febril? Los bebedores normales no son afectados así, ni pueden entender las aberraciones de un alcohólico. Su hombre tal vez haya estado tratando de esconder varios líos que probablemente están bastante enredados y puede que sean repugnantes. Quizá usted no acierte a entender cómo un individuo aparentemente tan franco haya podido enredarse así. Pero estos líos, sin importar los graves que sean, puede atribuirse a la acción anormal del alcohol en su mente. Cuando está bebiendo o se le está pasando la borrachera, un alcohólico que a veces es modelo de honradez, cuando está normal, hará cosas increíbles. Después tendrá una tremenda repulsión. Casi siempre, estas extravagancias no indican más que una condición temporal. Esto no quiere decir que todos los alcohólicos sean honrados y probos cuando no están bebiendo. Desde luego que no es así. Puede darse el caso de que traten de abusar de usted. Al ver los esfuerzos que hace por comprender y tratar de ayudar, hay quienes pretenden aprovecharse de su bondad. Si está seguro de que su hombre no quiere dejar de beber, lo mejor es despedirlo, y mientras más pronto, mejor. No le está haciendo ningún favor manteniéndolo en su empleo. Despedir a tal individuo puede significar una bendición para él, puede ser precisamente la sacudida que necesita. Sé que, en mi propio caso, nada de lo que la empresa hubiera hecho por mí me habría detenido porque, mientras pudiera conservar mi puesto, no era posible darme cuenta de lo grave que era mi situación. Si me hubieran despedido primero y luego dado los pasos necesarios para que llegara a mí la solución que contiene este libro, podría haber regresado a ellos ya estando bien seis meses después. Pero hay muchos hombres que quieren dejar de beber y con ellos puede usted hacer mucho. El tratamiento comprensivo de sus casos le producirán dividendos. Tal vez ya tenga en mente a esa clase de individuo, uno que quiere dejar de beber y al que quiere ayudar, aunque no sea más que una cuestión de negocios. Ahora usted sabe más acerca del alcoholismo y puede darse cuenta de que él está física y mentalmente enfermo. ¿Está usted dispuesto a pasar por alto su conducta pasada? Supongamos que lo aborda así. Manifiéstele que sabe cómo bebe y que necesita dejar de hacerlo. Puede decirle que estima sus aptitudes y quisiera retenerlo, pero que esto no será posible si sigue bebiendo. Una actitud firme a esta altura nos ha ayudado a muchos de nosotros. Luego, puedo asegurarle que no trata de sermonearlo, moralizarlo o condenarlo que si anteriormente hubo algo de esto, fue por un malentendido. Si es posible, demuéstrele que no guarda ningún resentimiento hacia él. En este punto podría ser bueno explicarle lo que es el alcoholismo como enfermedad. Dígale que cree que es una persona gravemente enferma, que su condición puede ser fatal y pregúntele si quiere ponerse bien. Explíquele que si le hace esa pregunta es porque hay muchos alcohólicos que apartados del camino recto e intoxicados, no quieren dejar de beber. Pero, ¿quiere él? ¿Dará todos los pasos necesarios y se someterá a todo lo que se requiera para ponerse bien y así dejar de beber para siempre? Si dice que sí, ¿quiere realmente decir sí o piensa para sus adentros que lo está engañando y que, después de un descanso y un tratamiento, podría salirse con la suya tomándose unas copas de vez en cuando. Asegúrese de que no le está engañando o engañándose a sí mismo. El que mencione este libro o no depende de su criterio. Si él contemporiza y todavía cree que puede volver a beber, aunque sea una cerveza, lo mejor es despedirlo después de la próxima borrachera que si el alcohólico es casi seguro, pescará. Debe entender esto perfectamente bien, ¿Está usted tratando con un individuo que puede y quiere ponerse bien? Si no quiere, ¿para qué perder el tiempo con él? Esto puede parecer muy duro, pero generalmente es el mejor camino. Después de que usted se haya cerciorado de que su hombre quiere recuperarse y de que hará todo lo posible para lograrlo, ¿puede indicarle un curso definitivo de acción? Para la mayoría de los alcohólicos que está bebiendo o acaban de salir de una borrachera, es conveniente y a veces imprescindible cierto grado de tratamiento médico. Este es un asunto que debe, desde luego, ponerse en manos de su propio médico. Cualquiera que sea el método que siga, su finalidad es la de dejar el organismo y la mente limpias de los efectos del alcohol. En manos competentes, esto raramente cuesta o tarda mucho. Le irá mucho mejor a su hombre si se le deja en condiciones físicas que le permitan pensar correctamente y no sentir ansia por el licor si le propone un procedimiento como este puede ser necesario un anticipo para cubrir el costo del tratamiento pero creemos que debe aclarársele que cualquier gasto le será deducido de su sueldo más adelante es mejor para él que se sienta totalmente responsable si su hombre acepta la oferta que le hace debe señalarle que el tratamiento fisiológico no es más que una pequeña parte del procedimiento aunque usted le proporcione la mejor atención médica debe comprender que necesita cambiar de sentimientos para sobreponerse a la bebida necesitará experimentar una transformación de su manera de pensar y de su actitud todos tuvimos que dar prioridad a nuestra recuperación porque sin recuperación Habríamos perdido hogar y negocios, todo. ¿Puede sentir completa confianza en la capacidad de él para recuperarse? ¿Puede adoptar una actitud en el sentido de que, en lo que le concierne, esto será un asunto estrictamente privado y que los descuidos alcohólicos de él y el tratamiento que está por seguirse nunca serán discutidos sin su consentimiento? Sería bueno tener en él una amplia conversación a su regreso. Pero volvamos a la manera que trata este libro. Contiene indicaciones completas para que el empleado pueda resolver su problema. Algunas de estas ideas son nuevas para usted. Tal vez no simpatice del todo con el enfoque que sugerimos. De ninguna manera le ofrecemos como algo inmejorable, pero en lo que respecta a nosotros nos ha dado resultados satisfactorios. Después de todo, ¿no está usted buscando resultados más que métodos? Su empleado, aunque no le guste, conocerá la inflexible verdad acerca del alcoholismo. Eso no puede hacer...